Quiero presentarte a mi pueblo, cómo es su gente, cuán luchadores hemos sido a través de la historia, nuestros paisajes, la tranquilidad y la paz que aquí se respira, pero sobre todo el sabor de los que aquí vivimos. Porque te aseguro que si algo siempre nos ha distinguido, es que Comerío tiene sabor. Esplendor, amanece en mi pueblo, su neblina, su río, sus montañas, Eres se Corrió sus montañas su gente de corazón Que alegre se ve al llegar el sol Bendita su gente por siempre Quiero contarte que papá Dios puso todo su empeño al crear a comerío Lo colocó en su propia mano para darle forma Le rodeó de verdes montañas Lo bañó con el río La Plata el más largo de Puerto Rico y el que tiene las aguas más claras y dulcecitas. Lo cobijó con un majestuoso cielo y lo acarició con la brisa refrescante del clima tropical que tenemos todo el año. Después lo adornó con bellísimos paisajes. Le encantó tanto que lo habitó con la gente más buena, la más linda, cariñosa, luchadora y talentosa de todas los comediantes. Dicen que en comerío hasta las piedras cantan. Tenemos tantos poetas, trovadores e improvisadores que nos hemos convertido en la cuna de trovadores. Los trovadores de aquí se han ganado muchísimos reconocimientos. Imagínate, Miguel Santiago el maestro de la trova ha sido el único exponente de nuestra música típica, nominado a los premios Grammy. Y tenemos la Escuela de Bellas Artes, donde los niños y los jóvenes aprenden a tocar cuadro, guitarra y todos los instrumentos. Por eso tenemos tantos buenos artistas. Nuestra gente es única. Tenemos salseros, soneros, baladistas, reggaetoneros, peloteros, escritores, artistas del lienzo, obreros, trabajadoras, profesionales. Donde quiera que vayas, encontrarás un comediño destacado y lo reconocerás por la pasión que le pone a todo lo que hace. Comerío, comerío, sabor. Comerío, comerío, sabor. En Comerío hacemos de tripas corazón. Si las cosas se ponen malas, no nos ponemos a llorar, usamos el ingenio y le metemos mano a lo que venga. Dicen que los Comerieños siempre fueron así, que lo heredamos de nuestros antepasados, los taíres. Nuestro nombre es un legado del valiente cacique Comerío, que habitaba estas tierras cuando llegaron los españoles. Los comeríos sabemos que la unión está a la fuerza, por eso utilizamos el modelo cooperativo para superar escollos. En el siglo pasado, cuando Comerío era la capital del tabaco, se creó una de las primeras en Puerto Rico. Cuando cerraron las fábricas, las mujeres se unieron y crearon la cooperativa industrial, y ahora tienen trabajo y son las dueñas de la fábrica. Es que los comerieños son geniales. Tienes que venir para que veas. Comería está chulísimo. Está transformado. Hemos remozado edificios que estaban en desuso y los hemos convertido en modernísimas edificaciones. Si vieras, todo lo hemos hecho sin dañar el diseño y la arquitectura original. La gente se queda asombrada con todo lo que hacemos. Y todo está tan bonito que hemos sido reconocidos entre los municipios más limpios. Y somos el número uno en reciclaje en todo Puerto Rico. Por eso la EPA nos concedió un premio, porque nosotros protegemos nuestro ambiente y colaboramos para evitar el calentamiento global. Y ni te digo de los lugares de interés que puedes visitar. Las antiguas represas que dieron electricidad a más de 30 pueblos en las primeras décadas del siglo pasado. Son una joya arquitectónica que quiero que visites. El área recreativa medialuna, las cuevas de la Mora, la Casa de la Cultura y muchos otros lugares. A los comerieños nos encanta celebrar. Celebramos la época navideña al son de trullas y holgorios. Celebramos el Festival Jíbaro Comerieño es una gran fiesta cultural. Celebramos las fiestas patronales en honor al Santo Cristo de la Salud y la carrera de Maratón El Seco, donde vienen los mejores maratonistas de Puerto Rico. Celebramos hasta los velorios y es que a nosotros nos encanta encontrarnos, contar anécdotas y reír entre amigos con esa alegría que nos caracteriza. En especial cuando vamos al estadio a ver a nuestro equipo campeón, los pescadores del Plata. Somos los más fieles fanáticos del béisbol doble A. ¡Ah! Y no te he contado de nuestra comida típica. Guichis, pastelitos de arroz, chicharrones con guineo. ¡Mmm! Se me hace a la boca agua. Por estas cosas que te he contado y por todos los encantos que nuestro pueblo tiene para ofrecer, te invito a visitarnos. Un pueblo sabroso con gente sabrosa, paisajes sabrosos y un futuro sabroso. ¡Comerío es sabor! Yo comerío